Thank you. a ver nada que no hay manera otra vez pienso espera, tengo una idea ¿por qué no voy al McDonald's? que el otro día probé las hamburguesas y están riquísimas y os preguntaréis ¿cómo va a ir al McDonald's una perrita como yo? pues en mi mega super estupendo coche de color rosa con detalles brillantes luces de alta gama una línea elegantísima, llantas cubiertas de purpurina que brillan por donde paso, aparte es súper cómodo y viene con el volante personalizado. <risa> eh, sí, mira, quería pedir un Happy Meal con hamburguesa con queso y lechuguita, patatas y un juguete muy divertido. <risa> Gracias, aquí me espero. <risa> Y Mimi, y no les gusta nada la comida que le ponéis? Papi, estoy harta de comer, siempre pienso de perro. Pónételo tú. <risa> <risa> Esto, no, papi, tú comes comida súper rica y nosotras estamos mi... para ti. <risa> <risa> pues estáis de suerte porque me convierto mi casa en un. ¡Manzana de Contemplar. ¡Al único y mejor restaurante McDonald's para perros del mundo! ¡Alucinante, no? <risa> ¡Y sí! ¡Ese soy yo! ¡El empleado del año de este restaurante perruno! Aquí tengo todo preparado para hacerle la comida a los perros que vengan hoy ¿Os cuento un secreto? Venid, venid, ¿sabíais que la comida que tengo preparada aquí es para humanos? <risa> <risa> Espero que mis clientes perrunos no se den cuenta <risa> ¿Eh? ¡Se acepta mi primera clienta! Hola, muy buenos días, perrita ¿Qué desearía usted comer? Europa. ¿A qué Así estás jugando ahora? A tener un McDonald's en casa ¡No estoy jugando, Dasha! Mira, soy el empleado del año del mejor restaurante McDonald's Para perros del mundo ¿Pero cómo vas a ser el empleado del año si acabas de empezar? ¡Porque soy el mejor chico! Come una MacDog con bebida ¡Marchando! Una MacDog con bebida Pues vamos a empezar a preparar la hamburguesa para perros Empezaremos por el pan y luego le añadiremos una hamburguesa ya cocinada Luego le pondremos un poco de lechuga Tomate y el toque final lo bañaremos de ketchup y mayonesa. Oh my God! Y ah, no se me olvide la bebida, una Coca Cola. No creo que sea algo malo para un perro, ¿no? De perro. Toma, ¿Pienso en perro? perro uh, uh, uh, ¡Esto no quedará así! ¡Genial! otra ¡Hola! Bienvenido al McDonald's, perruno más impresionante del mundo ¿Qué desea comer? ¡Hola! Eh... ¿Papi? ¿Eres tú? ¡Sí, Mimi! ¡Soy Sergio! Estás delante del mejor empleado de McDonald's para perros del mundo ¡Wow! Lo acredito Pues, papi Quiero una cajita feliz Con un super juguete dentro ¡Marchando! ¿Una cajita feliz para la pequeñaja de la casa? ¡Oh, no! ¡Me he quedado sin hamburguesas! ¡Y tampoco tengo bebidas! ¡Y la caja feliz! ¡Wow! ¡Oh, ¡Qué regalo más alucinante! Creo que este juguete me lo voy a quedar yo Ya cambio Le voy a dar este ¡Ja, ¡Listo! ¡Pedido de Mimi! ¡Preparado! Aquí tienes, Mimi, tu cajita feliz con un super juguete. ¡Será! <risa> satisfecha con este super empleado del año. cliente! Oh. ¡No Hola, buenos días. ¿Es usted el dueño de este restaurante? Sí, señorita policía, soy yo. ¿Quiere que le prepare algo? Queda usted detenido por servir comida peligrosa a sus perros y por engañarlos con productos de mala calidad. <ríe> ¡No, señorita policía! No